Y hoy estamos en un programa un tanto especial, después del caos absoluto, máximo y definitivo del 059, eh, hoy hemos vuelto con colaboradores habituales, ¿sí, verdad, Íñigo Sendino? Yo, verdad, verdad, correcto, Íñigo está muteado, esto. eso es. No, no, yo solo voy a hacer esto, o sea, me estoy arrastrando. Íñigo, esto <risa> es... Esto es terrible. Tengo, de hecho, tengo los altavoces puestos para que en el momento en el que llegue lo que tiene que pasar ahora mismo... Correcto. ...que... que es, que, que todos sabemos llamando, lo que, que tiene que, que pasar llegando, viene por ahí, Lo oís, ¿no? Viene por ahí, ¿no? Claro, claro que pues, lo oís Para, animar, para es... animarme un poco, porque es que si no, no, no vamos a levantar esto de ninguna esto manera Esto es Gaming Room, y la única manera de levantar Gaming Room es justo haciendo la inversa Dropeando, así que como no, nos venimos con el drop Let's go Por Dios, cómo <risa> Es, que es la odia, es que lo, luego me dices que no lo cuadro bien, Íñigo, Por favor. No, no, no, no, no. no, no está, es que ya, ya, entra, entra, entra fuerte, ¡Ah! entra picando, entra picando ya. Venga, dale, dale, eh, dale, dale. Hoy tenemos que decirlo. Eh, echamos de menos a José. No está José con nosotros, pero está el alter ego de, creo que se dice alter ego, una persona que se llama igual que tú, se dice alter ego. Eh, no, se, no dice se dice tocayo. Tocayo, perdón. Estoy muy mal. Pero bueno, ya le estáis oyendo de fondo, Íñigo. Hola, buenas tardes Muy buenas O para O para los amigos, el becario. el becario El becario No se confunde, solo hay un becario en el mundo Solo quedo yo Solo, solo quedo yo, queréis un becario, tenéis que contratarle a él 150.000 al año, no hay menos <risa> eh, En fin, este es el programa número 60 He dicho que el anterior fue el 59, tan complicado no es contar eh, este, es, este es el número 60 Así que, eh, gracias por acompañarnos en toda esta trayectoria Vamos a hacer un breve, porque tampoco es específicamente No sé ni lo que digo ya no puedes repite No es especialmente... <risa> Eh, especial, tampoco Pero eh, el 100 sí que lo será Todavía nos queda un ratito para ello Así que no le vamos a dar más vueltas Vamos ya con el contenido que tenemos eh, un poco Ya, ya, ya Ya ya de ya, ya. de ya Así hey, que, como no, gaming. Borja, dale Borja, dale otra vez Venga Hoy en Gaming Room Comentaremos las últimas noticias del mundo gaming Incluyendo Discord para PlayStation 5 Si habéis oído bien El proyecto René Y un pez que ha compartido los datos bancarios En un stream de Pokémon de Nintendo Switch También hablaremos sobre la Eurocámara y sus propuestas sobre la creación de un premio al videojuego anual, además de la cancelación de Apex Legends Móvil por parte de Electronic Arts. Y por último, entrevistaremos a José Luis, esto ya lo he dicho en algún momento, de Noche -so Gay Team, Uy. que nos hablará de Aurora's Journey and the Pitiful Lucky. ¿Qué es esto? El programa 33, vámonos. Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom.euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom.ed. También nos puedes escuchar en iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y este programa no solo es especial porque es el número 60, no solo es especial porque ha vuelto el becario a esta casa, sino que también es especial porque tenemos a otro invitado más por Skype, Xavi Capa. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oh, cuéntanos, ¿qué haces tú aquí? Si el 60 es especial, cuando lleguéis al 69 ya no digo nada ¿no? <risa> habrá, habrá, que hacer un programa de, habrá que hacer un programa de algún tipo Xavi, cuéntanos, ¿qué haces aquí en Gaming Room? ¿Por qué has venido? ¿Te hemos secuestrado? ¿Dónde están las cadenas? Yo no te veo cadenas puestas No, cadenas puestas no, pero claro, aún me lo estoy preguntando ya Déjame un rato, te digo, ¿qué cago aquí? Me, me lo miraré, me veré el programa y diré, mira, ahora sí, porque estaba ahí Bien, bien, colaborar, hablamos el otro día, dijimos de hacer alguna cosilla y, y mira, y este es el resultado y yo creo que va a funcionar muy bien Aquí estamos, claro. tenemos unas, unas cuantas noticias para comentar, pero antes de todo eso, háblanos de tu libro Sí, mi libro, eh, cómo ser prensa especializada y no morir a <risa> <risa> ¿Sí por los tweets de los haters en, en, en Twitter alguien clipe esto Exacto. Bien, eh, yo soy del de director, aunque somos tres ahí staff y más o menos tanto, monta, monta, tanto, de un podcast que creo que es muy chulo y que es muy, no sé, no es hater friendly, sino que solemos intentar explicar las polémicas y que todo el mundo sepa la, lo que pasa de verdad. Y se llama Sector Gaming, Sector Gaming, mm -hmm. que lo podéis encontrar en casi cualquier plataforma. Casi todas las vuestras, alguna menos, porque la vuestra solo falta que esté en la nevera al abrir, en el tapper que tienes detrás, y está ahí. Has, has hecho los deberes, si has buscado dónde estamos, has hecho los deberes. Exacto, exacto. Y bueno, en fin, que hacemos un programita también de... de game. Gaming y la verdad es que poco a poco llevamos dos años, eh, lo que pasa es que yo llevo como 10 haciendo podcasting, he hecho radio, he estado en diferentes portales web. Sí, y porque bueno. yo también he hecho los deberes y ya te busco en LinkedIn. Ah, ¿sí? Ostras. <risa> bueno, si, si pones mi nombre también en, en, en Google salen todo, foto, fotos vergonzosas de mí de todas las épocas ahí de... Lo haremos, no te preocupes. generaciones, muy bien hecho. ¿Y qué más? ¿Qué, qué, qué quieres que te cuentes? Si no, lo que tú quieras. Puedes, puedes mandar un saludo a tus compañeros si quieres desde aquí empezamos con las Hola. noticias. Pues nada, eso, que nosotros nos lo pasamos muy bien hablando de videojuegos, que es un honor para mí desde hecho ya hacía tiempo que habíamos hablado de hacer alguna participación conjunta uh -huh. Y que nosotros somos anti-linchamiento, siempre tenemos una frase, que además la acuñé yo, no por echarme flores Que es nosotros queremos querer a los videojuegos, lo que pasa es que algunos no se dejan y, y es lo que ocurre Pero siempre que, incluso cuando no se dejan, intentamos criticarlos desde el respeto, en la medida de lo posible Dentro de lo que cabe, Así, ahí está Exacto Perfecto, pues eh, con esto un saludo a, a los compañeros de, de Xavi, de, de Sector Gaming. Carlas y... y Sandro. Ahí está. Pues Carlas y Sandro, un saludo desde aquí. Y vamos a hablar de PlayStation 5, la primera noticia que es algo que eh, yo espero mucho. Y que me ha parecido muy mal, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque PlayStation 5 eh, integra el chat de Discord, sí, habéis oído bien, no es la eh, fantasía, utopía que todos soñábamos, es la realidad. En su última beta, eh, PlayStation ha integrado el chat de voz de Discord, precisamente para su eh, consola Next Gen. También se ha mejorado, entre otras, la compatibilidad con la frecuencia de actualización variable VRR para 1440p, el falso 2K. ¿Qué coño es VRR? Eh, pues es una tecnología que adapta la tasa de refresco de la pantalla a la tasa de FPS del juego que se esté ejecutando en ese momento. Está presente en mazo, eh, pantallas, teles, monitores, de todo eh, y habitualmente se encuentra en forma de Freezing Premium, el de AMD, o el G-Sync Ultimate de NVIDIA. Eh, y esta tecnología elimina el tearing y el stuttering para, eh, bueno, que a veces pues, se pueden encontrar en, en videojuegos, esas rayitas que tanto molestan o los dropeos de repente de, de FPS. Además, cada vez más está. Están comercializando, sobre todo en monitores gaming Esos esos Esas tecnologías, los de G-Sync sí que es verdad Que son más caros porque eh, FreeSync Premium O el FreeSync de AMD, vaya Es de código abierto eh... Aparte del VRR, volvemos a lo del Discord eh, En la página web del propio Discord señalan, cito textualmente Disfruta de partidas multijugador sin importar si la gente está jugando en PC, en el móvil o en otra consola compatible con Discord eh, Para utilizar el servicio en este caso basta, basta con sencillamente vincular la cuenta de PlayStation Network con la de Discord Si lo teníais hecho previamente, no vale, hay que hacerlo otra vez eh, y esto es una de las cosas que no me ha gustado tanto Que para unirse a la llamada hace falta otro dispositivo que no sea la Play Ya sea el móvil, ya sea el PC, me da igual iPad, lo que sea que te permita eh, utilizar Discord, pero los controles de la llamada como tal, ese colgar, ese mutearse, ese mutear a todos, eh, subir, bajar volúmenes, cosas, eh, sí que son accesibles desde la consola. Eh, entre el resto de funciones que ha traído esta tremenda beta, se encuentran mejoras en la gestión de la biblioteca de juegos, con orden y con eh, filtrado, transferencia de datos de una Playstation 5 a otra, algo que en Play 4 era muy complicado de hacer, y la actualización del DualSense de manera inalámbrica. Entre varias otras cosas. Eh, la única mala noticia que tenemos al respecto es que esta beta solo está disponible en Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania y Francia. Solo, solo. Solo, Pocos quiero decir, sí, son, son eh, en este caso seis países. O sea, tampoco me parece tantísimo. Eh, yo personalmente, lo del Discord en la Play es algo que llevo esperando. Mucho tiempo, porque mucho antes de que se de que, de que saliese esto en la Play 5 Yo ya jugaba en su momento al Smite en, en cross-platform en cross Porque yo no tenía PC Pero una amiga mía que lo juega sí que lo tenía He jugado en cross-platform con Switch eh, yo la play Con ordenador Play, con eh, play móvil incluso en determinados juegos Entonces era algo que yo esperaba desde hace mucho tiempo Y era una pregunta que yo me hacía hace 4 años Que era el ¿Por qué coño no está Discord para Play? Entonces, era algo que, que echaba mucho de menos. La movida, esto es una beta, así que posiblemente acabará siendo una, una función final si han empezado con la. con lo que viene a ser. pues eso, la compatibilidad de Discord en PlayStation 5. La movida, que solo es la 5. Eso es una de las cosas que me molesta. Eh, Xavi, ¿tú qué nos cuentas al respecto? ¿Has jugado a Play 4? ¿Has visto la necesidad de este sistema? Eh, ¿Jugado a Play 4? Sí, claro, la generación pasada eh, Ahora con la Play 5 Yo vengo de probar Discord en, en Series X eh, Que es un poco el, uh -huh. el precursor O sea, quien ha integrado primero este servicio uh -huh. Y la verdad que es bastante chulo, viene muy bien Te metes en la parte de crear grupos Y en vez de crear un grupo te vas a Discord Y en los que, como ya están vinculadas las cuentas Pues vas a aquellas a aquellos servidores que tienes Y te conectas en cualquiera de ellos Y conectas a tus amigos allí donde estén Como uh -huh. si están en PC o en el móvil Y a charlar que al final es tan sencillo como eso, es verdad, que no puedes hacer grandes cosas desde ahí más que conectarte uh -huh. Pero bueno, si el servidor es privado, lo tienes ya con tu usuario, que solo puedes verlo tú y tus amigos Tampoco se te va a colar nadie ahí, ni hay, ni riesgo Aquí, Ahí está Tú lo tienes que configurar antes ese Discord eh, en PC o donde, o donde sea, obviamente Sí, claro, pero con un solo servidor ya tienes la posibilidad de poder hacer las magias y delicias que todos hemos querido hacer Que era lo de hablar Exacto. por Discord con gente de PC, móvil, lo que haga falta Que era algo que, que todos quisimos en su momento, ¿no? Exactamente Y bien Funciona bien en, en Series X muy bien Y yo creo que si la El ejemplo es este Pues en Play A Play 5 le vas a entrar. También muy bien Porque al final es un sistema global Que hacía tiempo que hacía falta Sí com Completamente ¿Tú qué nos cuentas Becario al respecto? No tengo mucho que añadir Porque Play 5 no tengo Y no tengo mucha <risa> intención De comprarme una Pero eh, ¿tuviste Play 4? Eh, sí No, tengo Play 4 ¿Tienes sí. Play 4? Estoy, estoy jugando ¿Viste en la, la necesidad de, de este sistema? ¿No lo has visto nunca? Realmente no realmente, ¿No? Claro, porque cuando Claro, yo tengo una. Claro, la cosa es que yo o juego la play en, en la sala o juego en, en, en mi habitación con uh -huh. el, el remoto. Claro. Entonces aquí ya tengo el Discord. Claro. Y de todas formas tampoco se Pero tienes jugar... necesidad de dobles cascos o cascos con altavoces o algo para poder escuchar... O sea, es que quiero decir, sí, es a que mi sí, esa misma ya me vez... la he puesto yo. Sí, es verdad que alguna vez he tenido que hacer alguna fantasía rara para tener aquí al lado del ordenador claro. o el móvil para, para el tema del Discord. pero Yo tenía un amigo que jugaba, y esto es la cosa más terrorista que he encontrado jamás, jugaba con auriculares y cascos. Claro, Entonces es decir, es te, poni... no te... te pones los auriculares en la oreja y luego pones cascos por encima. Entonces técnicamente escuchas ambos, pero claro. eso es romper tus oídos. Sí. O sea, es romperlo es una manera muy vasta. Yo sí, me acuerdo sí. hace tiempo, además, cuando vimos eh, la inminente, que nunca pasó, pero la inminente salida de LOL para Play, que yo decía, coño, sí. ese cross platform sí. va a necesitar alguna manera de hablar con gente de PC y la única manera que yo vaya a virar es la de Discord. Mm. Y yo decía, ¿por qué no puedo poner el Discord en la Play? Por favor. Mm. Pues ahora, aparentemente, ya se puede. Y, y aparentemente o se podrá. No... Vaya. Se, bueno, se podrá, se eh, podrá. Comente esto seguramente eh, Y por otro lado, bueno, se, desde que salió la Play 5 ya se decía Bueno, se ha visto que había escasez uh -huh. De las puñeteras Play 5 Que está constantemente, que no nos quedan, no nos quedan Que no hay He Play visto 5. hace poco que aparentemente están recuperando ya el ritmo que ya está. Dice Borja que, ah, pero alguien tiene una Play 5, sí Ah, exactamente, ahora aparentemente sí ahora... Lo sacarán a la vez A la vez que comiencen a restoquear las, las Play 5 <risa> Yo de eso, de momento no tengo ningún interés para comprarlo porque uh -huh. ahora estoy jugando al, al God of War Ragnarok uh -huh. y luego tiene en pinta que me va a pillar el, el DLC del Horizon, uh -huh. así que ya tengo ocupado varios meses porque el juego. Poco, pero, unos cuantos. Sí. Pero bueno. Igual algún día llega. <risas> o igual espera a PlayStation directamente y ya pa. Tiempo al tiempo, gente. Xavi, ¿tú decías? Antes. No, que yo la tengo. O sea, que existe, que no son los padres. <risa> yo he visto, eso sí que he visto últimamente, eh, que antes sí que es verdad que te decía todas las tiendas a las que ibas a comprar, a las que ibas a reservar, a todo, era, aquí no tenemos Play 5 solas, vienen en paquetes, cuando haya sí. paquetes os llamamos, si os gusta bien... Si no, 700 no. 700 euros con código 700. De ahí está, 700 euros y su puta madre. Pero pero bueno, eh, Borja dice que, que igual no hay stock, pero que si hubiera, tampoco la habría comprado. Ahora yo sí parece. que es verdad que las estoy viendo, y estoy viendo a precio original, ¿vale? A 550, con la subida de los 50 pavos. A precio original sí que las estoy viendo solas, de que se venden solas. Ya no, no hay ahí, siempre ¿vale? tanto de stock. Pero... Atributo, había traído varias Play 5, pero veo que no os interesa, así que me las vuelvo a guardar. <risa> <risa> bueno. no, pero, no, pero sí que es verdad que, que ahora sí que es, sí que están arreglando un poco más el stock. Pero también me dio bastante pena, porque no sé si serían bulos o no, pero vi hace poco que PlayStation se estaba planteando no sacar una Play 5 Pro, sino sacar una Play 6. Digo, no has vendido todavía. Todas las Play 5 que tienes que vender, ¿vas a sacar una Next Gen ahora? En serio pero Si ha de sacar la VR2 a 600 Bueno, más cara que la 600 consola, pavos que... 600 pavos Lo vamos a comentar <risa> después Pero sí, 600 pavos Buah Sí, a ver, yo me esperaría a las Meta Quest, eh, yo me acuerdo de Oculus Quest, que era como se llamaban antes, me cuesta aún decir Meta Quest, eh, las tres que salen... Van va, va a este seguir año. siendo Oculus para los amigos, te lo voy llorando con la lagrimita y Oculus. Pero las Oculus Quest 2 o las Meta Quest 2 que se llaman eh, ahora son una consola standalone maravillosa, es decir, sí, sí, sí. estas van a mejorar todo y además lo bueno es que no tienes un cable que te tenga a Ahí, Ahí está. ¿Que van a ser muy chulas VR2? Sí. Pero 600 euros por un... No sé sí. es que... Y además cuando las, las Oculus Quest 2 Creo que están ahora mismo por 350 o algo así Que ya de base me parece caro Pero aún así creo que son cosas de 350 pavos eh, la, la verdad que sí, la verdad que es bastante, bastante tocho Y yo creo honestamente que como tú bien has dicho Esta, gener esta generación, en esta generación La ganadora ha sido Xbox, pero por goleada Porque tenía la Series X, que se vendió muy bien Y que no se vendió con packs, eso es también importante Y cuando, ah no, es que no nos queda Series X Había una cantidad de stock de Series S que daba miedo que yo ya sé que la Series S es más chiquita, que está pensada más para el juego en la nube y que todo lo que tú quieras. Pero había una, eh, una de stock de Series S que daba miedo absoluto. Todo el mundo podía tener una Xbox. En cambio, no había Play 5. Let's go. Eh, fue fue bastante, bastante raro. Pero bueno, eh, esperemos que el sistema de Discord para Play 5 funcione bien, que lo integren pronto en todas partes y que Exacto. todos podamos ser felices. Sí, porque además se está estableciendo ahora Esos videojuegos cross-platform Que puedes jugar donde tú quieras No es de tener Play 5, incluso puedes eso jugar es. Play 4, Play 5 PC, Switch, eso es Eso es el futuro, al final que juegues donde quieras y, y Correcto, está. conclusión que necesidad máxima y absoluta Vale, Electronic cancela Apex Legends Mobile O Mobile, no sé cómo se pronuncia Electronic Arts dejará de dar soporte a Apex, Le Apex Legends qué en la mar Apex Legends Mobile Que fue lanzado a mediados de mayo de 2022 O sea, mira lo que ha durado, eh Mira sí. lo que ha durado Pues vamos a ver, va, ahora voy a, iba a decirlo Pero en una, un año, un año va a durar eh, Los servidores del juego, eso El 1 de mayo, chapan, definitivamente eh, Que aparentemente Lo que, lo que vendría diciendo Electronic Arts Es que no... El videojuego no está alcanzando el listón de calidad, cantidad y cadencia necesario Vamos, que no le están haciendo ni puto caso o eso, o eso, o que no hay Bueno, no hay resultados Entonces, por ninguna parte Que no están pillando pasta Que si están ganando dinero, el resto... Ahí está, la ahí está no, es que no tiene los estándares? Y pero calla, que estamos ganando dinero <risa> claro, pues, Es Electronic Arts, claro. es, es, lo, es no, no te Cubisoft ha hecho lo mismo hace cosa de una semana Pues mira... Eh, por otro lado también cancela, eh, también Electronic Arts por supuesto, Battlefield Mobile que no ha salido, no ha llegado a salir, eh, hubo una beta ya por noviembre de, de 2022 y no va a llegar a salir y bueno, declaraciones por parte de Electronic Arts se asegura que han decidido pivotar con, eh, por, perdón, con el fin de cumplir mejor con su visión de la franquicia, que me parece un poco hablar sin decir nada, pero bueno es que, es que lo es, es que eso es lo bonito, es que lo es <risa> Y pues ya, y en la misma noticia tenemos la tercera cerrada ya, que es eh, cerrará el Industrial Toys un, el estudio que tan solo duró cinco años después de que lo comprara eh, Tony Car En 2018, efectivamente efectivamente Y se trata del estudio encargado del desarrollo de Battlefield para dispositivos móviles que fue fundado por Alex Seropian Seropian, yo soy muy malo para los nombres, voy a pronunciar todo mal, antiguo eh, CEO de Bungie Conclusión Que se acaban de marcar Un tijeretazo Más todo. gordo de, de Dios O sea Apex Legends Mobile Mira hablábamos hace Hace escasos momentos eh, Capa De que De que Está muy bien Poder jugar A todos los juegos En todos los dispositivos Apex Legends Mobile Ya no <risa> Ya no se puede. A A ver es de Battlefield 1, yo creo que el resto ya no existe, o sea, han sacado algo después del One, yo creo que no hay nada no, no, no, no. El 5, ese era una broma, era un logo ahí, un gif <ríe> <ríe> O sea, que bien. si tú, tú sabes que un juego no ha tenido el, el boom que se esperaba que tuviese En el momento en el que tú ves que una semana, una, ¿eh? después de su lanzamiento, lo encuentras a un 50 o un 60% de rebaja sí, O sea, yo he encontrado juegos marano. triple A. Muy bien. Que han salido y a los 5 días había una rebaja a 35 pavos, que es la mitad. Gotham Knights, por ejemplo, que ha sido uno de los bluffs. Hay que hacer, tenéis que hacer un especial bluff y uno es Gotham Knights, <risa> o sea, ha impresionante. Visto protocol y otras uh, bluferadas de de esta generación esto está ocurriendo porque a ver lo del COVID ya llegó un momento que no lo tapa todo o sea llegó un momento en que salen juegos malos aunque sean triple y si se tiene que decir se dice sabe mal porque a mí me encantaría que todo fuese una maravilla y, y disfrutásemos de grandísimos juegos cada semana pero pues de gracias pues no no se consiguen grandes juegos el que ha sido muy bueno pues este Dead Space que ha salido muy bueno tú es como cuando compras el jamón y lo pruebes pues está, ha salido bueno pero porque realmente la base era maravillosa uh -huh. se ha actualizado a los tiempos actuales y, y es un Magnífico remake También la gente se flipa Y dice Ahora es el mejor remake De la historia Claro Y Resident Evil Es una patata Pues el 2 yeah, me refiero yeah. No a ver Es muy bueno ¿eh? y, y cada uno Pues en lo suyo Pues es una maravilla En fin es una Para mí es triste Que esto ocurra Que se cancelen cosas Pero es que desde Battlefield 1 eh, Van dando bandazos Con la IP Tengo la sensación a mí también, eh, en, en parte me parece bien que ocurra esto, porque realmente gracias a que los triple están cada vez dejando más que desear, por lo general, eh, eh, les está permitiendo a los indies, sobre todo, a los videojuegos independientes, salir un poco más a flote y que la gente descubra más la industria de los indies. También es verdad que ahora mismo la línea de indie es muy difusa, por desgracia es muy muy difusa. Pero están saliendo juegos como el Metal Singer, el Cult of the Lamb, el Stray. Están saliendo juegazos que realmente no son de estudios que no los conoce nadie o que son poco conocidos o que es incluso su primer lanzamiento. Están saliendo unos juegos que son absurdos. Y la gente se está dando cuenta de que, spoiler, Ubisoft Montreal con 10.000 empleados, con 5.000, con 8.000 empleados, está sacando un juego que está lleno de bugs. Y esta gente con Metal Singer o con tal, con un estudio de 50, de 80, de 100 personas, de repente está sacando verdaderas obras de arte. Entonces sí, eso te... para mí también es algo muy positivo. Tienes ahí, por ejemplo, del estilo Battlefield, el Helllet Luz, que no sé si lo conocéis, que salió incluso para PSN. Ah, sí, sí, eh, sí es, es un juego de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. de 50 contra 50, con un mapa inmenso, inmenso, que debe estar a 20, 30 euros por ahí el juego, y incluso ha salido gratis en algunos servicios, y es una pasada, y es y, y sí que tiene carencias, porque es un equipo pequeñito, porque es un indie, pero al final vino Team 17, el de Worms, y dijo, uh -huh. oye, 40 millones de euros, compramos la franquicia para para que asegurar de... Que esta IP tenga secuelas Tenga expansiones Porque es una maravilla en, en un sector como el shooter bélico eh, Donde estaba todo ocupado por los AAA Llega un indie y se come gran parte del pastel Correcto, pues. efectivamente Yo Perfecto. ya lo siento por repetirme Pero es que con Metal Singer yo lo pasé muy bien eh, Era The Outsiders el estudio Sí que es verdad que con el con la distribuidora eh, Algo más conocido sí que eran Entonces ya pudieron hacer algo más Pero como está el estudio Era, si no es su primer juego, creo que es el segundo De hecho creo que la página web de Outsiders no está terminada o sea, ese es el calibre. Pero, pero es un juegazo absoluto, máximo y definitivo. Y eso no te lo puede negar nadie. Y se merecía el premio en los Game Awards, coño. Se lo hubiesen dado, joder. Entre otros, sí, sí. La verdad que sí. Yo creo que este año el Goti, el GOTI se lo va a llevar un videojuego español. Ya lo digo, es, es medio en broma. Venga, pero de verdad que los conozco en persona y son una maravilla. Minabo. Yo creo que Minabo va a arrasar <risa> a <la risa> a la a la <risa> Y el Green Game me parece fantástico porque es un equipo brutal. O sea, que les deseo toda la suerte... En realidad es un videojuego muy chulo. Suerte no van a necesitar, pero vamos que de eso que llegue a todo el mundo y que lo disfrutéis y que lo disfruten. ¿Tú qué tienes que decir respecto a estas cosas que <risa> vas a hacer? ¿Qué cosas, tienes que decir de <risa> <risa> Bueno, o eh... sea no, pero había, a ti ha habido triple A's que te han decepcionado, ha habido. Hombre, de, de, hablamos de, battle, de Battlefield y es verdad que, que en su momento, claro, ya pillé el Battlefield 1 que es uno de mis Battlefield favoritos, si no mi favorito o bueno, no lo sé, ahí está con el Battlefield 4 pero luego dejé un tiempo ya de oír, de pasar los memes ya de Infinite Warfare y toda la mierda ya de, de 2016, por ahí. Salió Battlefield 5 y un par de colegas que lo jugaron en plan, ni te molestes, o sea, no te preocupes. Y ahí ya no he vuelto a saber nada. Y hmm. aparentemente ha salido uno nuevo, el futurista. Sí. Que más hace gracia porque lo vendieron con que salía el personaje de Battlefield 4 que nadie jugó la historia de Battlefield 4 y se lo habéis hecho, ¿por qué? Eso me pregunto yo a mí mismo. <risa> y, y ahora me entero también de los lo juegos de móvil, o sea... No sé si es una tendencia porque, por ejemplo, eso he estado jugando God of War y hasta ahora me está flipando. Pero los triple A no sé qué ido desapareciendo. Últimamente cada vez más está saliendo triple as buenos uno de cada 5, 6, 7, 8. Cada sí. vez está, está aumentando esa tendencia porque yo esperaba el Callisto Protocol una burrada. El Callisto Protocol aparentemente ha sido una decepción. El Cyberpunk lo esperaba una burrada. El Cyberpunk aparentemente ha sido una decepción. Yo ya ni me molesto. O sea, si yo el Callisto Protocol... Bueno, está bien. ¿Cuál? No, no quiero hacer de abogado del diablo ¿eh? pero Cyberpunk en este caso tengo que decir que ahora con todo el parcheado sí que sí, sí, ladas, ah, sí sí por supuesto pero esto es, es como el, pero la movida es que esto es como el No Man's Sky el No Man's Sky fue una decepción salió y fue una decepción máxima y absoluta sí, sí. lo han parcheado y es brutal el juego pero la, no olvidó olvidó de de no. pero la gente ya claro. se ha olvidado de él pero la gente ya se ha olvidado de él y con el Cyberpunk yo creo que ha pasado lo mismo la gente entró con una ilusión de la hostia pero ahora ya no se acuerda a nadie de él. O sea, se acuerda gente, lógicamente, de Cyberpunk, que es un juego que es la hostia. Pues se acuerdan por el chiste, claro. Pero claro, el juego en sí, eso claro. es. Tú no te acuerdas de jugar. Tú ves los números de Cyberpunk y han dropeado impresionantemente. O sea, no tiene sentido. Eh, yo directamente ya ni me molesto. O sea, yo en plan, Cyberpunk muy guapo, sí. ¿Lo vas a comprar? No. <risa> el canalista Protocol muy guapo, sí. ¿Lo vas a comprar? No. <risa> ¿Qué me he comprado? <risa> el Metal Gear Singer, ¿cómo no? O sea, <risa> jueguitos de los que ya tengo, tengo... <risa> Yo lo adquirí, el Calista Protocol, lo que pasa que he eh, decir que venía con un descuento, que tenía un tal y me uh -huh. salió muy muy barato. Eh, la primera hora digo que está muy bien y los, las animaciones están fantásticas, pero cuando te das cuenta a las dos horas, que las nueve horas distintas o sea, siguientes son lo mismo, o sea, otras yeah. dos horas de lo mismo, dos horas de lo mismo, y además hay un jefe que sale cinco veces. Eh, no es spoiler, que es así. Eh, ostras, todo o está sea, se han intentado marcar o sea, un Resident Evil 3, vaya. No sé, eh, luego viene Dead Space y, y entonces ya yo creo que aquellos que hayan podido probar los dos se darán cuenta de que Dead Space eh, le cierra la puerta ya para siempre a Galisto Protocol, Protocol y yo creo que no vamos a ver una secuela ni de broma vaya. Calisto Protocol se acabó, o sea, vale. yo creo que ya no va a haber nada más. Pero sí que... 160 millones, ¿eh? Que es ¿Cuánto? Calisto Protocol 160 millones. Ah, por eso millones... he metido... Por eso he metido el, el pase de temporada, ¿no? Eh, ¿Eh? para mantenerlo. Que metieron uno, es que lo, lo vi. No ¿Por, no qué, ¿Por qué les gustan dando los putos battle pass? O sea, ¿por qué? Es que no lo entiendo, es que no lo entiendo O sea, que yo ya sé que es una manera fácil de hacer caja, pero joder Joder, qué pesadilla El tiene un presupuesto, y esto es oficial, de unos 160 millones No lo estoy leyendo, lo digo de memoria Y claro, viendo el juego... Yo, claro, digo, lo habrán gastado en las animaciones que son muy chulas y los trailers Porque el juego gráficamente está muy chulo, pero ya te digo, a las dos horas te das cuenta de que... Ya, han, han empezado a reciclar muchísimo Empezaban con... es que te, se veía venir un poco en parte porque empezaron con que tenían eh, cosas súper guapas lo de Poder desmembrar parte por parte a los enemigos, no sé qué, esto... Las armas parecían todo muy guapo, entonces dices, claro, es que si esto es lo mejor que tienes Esto no me lo puedes meter en una sola pelea, me lo vas a meter en todas Entonces, eh... Cositas, como que descuadraba un poco Pero sí que es verdad que yo además cada vez me estoy quedando más con, de, En este tipo de franquicias Con las entregas más antiguas, y tú lo ves ahora mismo Y lo ves, el, el Black Ops 4 Chaos Duty Black Ops 4 Yo me lo compré hace cosa de 4 años Por 8 euros El mismo año de su salida En Black Friday, el Black Ops 3 Ahora mismo en Steam cuesta 60 El Black Ops 3 La entrega anterior Y ahora mismo en cualquier sitio al que vayas El Black Ops 3 está más caro que el Black Ops 4, da igual a cuándo estén Siempre ah. está más caro. Y el Black Ops ni te cuento. Pero bueno. Eh, yo creo que respecto a triple AAA, eh, está un poquito la industria muy mal. Y están haciendo el hueco a los indies, que es algo que espero verlos en alfombras rojas futuras de The Game Awards de este año y para adelante. Totalmente. Voy a leer porque esto es muy surrealista si os lo digo tal cual. Eh, un pez comparte el número de la tarjeta bancaria de su dueño mientras juega a Pokémon en Nintendo Switch. El youtuber en cuestión eh, se llama Mutekimaru y diseñó una, una interfaz de usuario para su pez que vais a estar viendo ahora en pantalla, ahora en breves, para que pudiese jugar a Pokémon Púrpura desde su pecera en Nintendo Switch. Tenía una especie de, a ver cómo, cómo os lo explico, eh, tenía una cámara desde arriba puesta, lo estaréis viendo en el vídeo, y eh, lo que tenía era debajo de la pecera había una especie de comandos, entonces son los botones de, de Nintendo Switch. Ojo, ojo, eh, porque este es el momento Entonces, en este el es el, el momento en el que, de repente, el, se rompe El juego peta mira, El juego peta y le saca a la inicial Y entonces, claro, los peces, que es, es un pez, pero bueno, son varios eh, Los peces en cuestión Se ponen a hacer de todo, pues, nadando <risa> por su pecera Tranquilamente Y ye, la, la gracia está en que os voy a seguir contando Porque eh, había hecho esto varias veces el youtuber Pero en esta ocasión la interfaz falló Y salió del juego, llegando a la página de inicio Como habéis visto Desde aquí el pez llegó a la tienda de Nintendo Donde compró puntos, entre otras cosas ahora Además Ahora mismo está acá el nombre ahí de está, el, eso de es. La Switch, por ejemplo. Eh, además de yo. Lo siguiente que vamos a ver es que ahora a empezar a hacer compras. Eso es. Entonces, <risa> eh, el youtuber ya había hecho esto varias veces y, y salió. El pez descargó la aplicación que permite jugar a títulos de Nintendo 64, compró un nuevo avatar. Ahí está en la Nintendo Shop. <risa> ahí está. Cambió el nombre de usuario y solicitó un correo de confirmación de PayPal. Un puto pez. <risa> Un puto pez Y ahí estabais viendo el, el chat de Twitch de la gente diciéndole que cojones está pasando No entiendo nada Ahí está el pez cuando dice ¡Ey, hey, quiero ir para arriba, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho cómo, cómo tiene hecha la interfaz Porque realmente tiene ahí varios botones puestos para que sea completamente aleatorio Bueno, completamente aleatorio Esto es una matriz, pero Esto es una matriz Estoy ya con matemáticas muy bien sí, ¿eh? No, sí, sí, tiraco, ¿eh? yo, yo estoy dando Uf. cálculo ahora Estoy muy mal eh, Pero sí, es, es, es absolutamente absurdo Lo peor de todo es que posiblemente el pibe en cuestión estaría o estudiando o trabajando o no sé, haciendo qué y habría dejado los peces en su casa sin tener en cuenta que esto podría pasar y sin poner un acceso remoto de ningún tipo. Muy posiblemente. Ahí, ahí estáis viendo cómo, cómo compra cosas y, y demás. Eh, aparentemente, Muteki lo ha contactado con Nintendo para solicitar el reembolso del dinero gastado por su mascota. Que claro, ahora explicaré tú. Imagínate, si tiene la grabación y está mal. Tú explícale ahora a Nintendo que tu pez... Ha comprado eh, no sé qué cosa Porque si le dices que tu gato se ha subido al teclado Pues todavía te lo podrían llegar a comprar Pero que tu pez ha comprado no sé qué cosa en Nintendo Hombre, también te digo que esto eh, Ha sido un deporte casi de riesgo Porque si haces esto, no lo hagas con una Switch De verdad, hazlo con un emulador Y que en la aplicación Solo tenga permisos para el emulador ya. Eh, eh, quiero decir, esto es a decir. Pensado, ¿Qué, qué, probabil ¿qué probabilidades hostima. hay de que se rompa el Pokémon Púrpura? <risa> ¿Qué probabilidades hay de que rompas cualquier juego? Pues alguna, siempre hay alguna Bast Bastante low eh, Xavi, ¿qué, ¿qué tienes tú que decirnos? La broma fácil hubiese sido que dejaras el móvil al pez Y si te metiera en el Puff, en el plenty of fish Y te de, de ahí a ligar y a... <risa> a <risa> Eh, fotos de partes del cuerpo del dueño o algo así, o la colita el pez, <risa> esto, esto, es, esto es muy absurdo con, con el tracking que tienes es que es, es, es, muy, es muy estúpido, ahí estáis viendo en, en pantalla como literalmente hace la compra con, con la visa, o sea es, es muy absurdo es muy muy absurdo Me yo eh, no el dinero yo, yo, yo tampoco yo tampoco el pez que se lo quede di si ha comprado un avatar ¿por qué le vas Eso a negar a él, su avatar? Le a él claro y ahí está ahí está la confirmación de la compra eh, ¿por, qué, por, qué, ¿por qué le vas a quitar su avatar al pez? ¿por ¿Claro? qué? pobre pez lo, lo ha comprado él con todas las ganas yo creo que estarían hablando entre ellos ahí no, vale, arriba arriba me, es, me gusta ¿no? Me, me habría uno intentando me... invertir en bolsa ahí ¿se puede con la Switch? <risa> <risa> no, tiene, tiene visión de futuro míralos Enviando Comprano. mensajes de sacarlos de aquí, rápido. el dueño. Brutal, brutal. Socorro, ahí saco, tecleando. Br brutal, Joder. absolutamente magnífico. Íñigo, ¿qué tienes tú que decir al respecto? Yo, yo nada, yo nada más. Nada más de lo que he dicho, nada más. La opinión en sí misma ¿cuanta? ya es un comentario. Ponemos o sea, es... a un pez a, a invertir en bolsas. <risa> que nos haga el programa. Sí, sí, sería sería impresionante yo, yo no entiendo O sea, me, a mí personalmente me encanta Me recuerda un poco a, a un vídeo de, de Michael Reeves Que no sé si sabéis quién, quién es, es un youtuber Que uh -huh. hace cosas de informática y robots estúpidos y tal sí, una, una rumba que chilla cuando pega a sí, objetos el, el robot para operar que tenía un cuchillo El o robot así, para que operar va, que tenía un cuchillo eh, un, Una máquina para quitar los tomates a la ensalada Porque <risas> sencillamente no puedes tú quitarlos a mano Y literalmente tiene un gancho que va a turbopresión Es impresionante, sí. me encanta ese tío Pues eh, Michael Reeves hace tiempo Hizo literalmente. Eh, puso una pecera, puso a su pez en una pecera. Y lo que hizo fue dividirla en dos partes. Entonces, si el pez se pasaba más en un lado que en el otro, invertía en una bolsa o en otra. Y salían dos bolsas aleatorias. Cada creo que eran 10 segundos o 30 Joder, segundos. Se y lo mejor de todo es que ese puto pez. Tenía un rendimiento como 300 veces superior a Wall Street. Eh, Wall Street Beats, que son los es una um, es un subreddit en mm. el que la gente dice: ¡Puah! Invertir en esto, que no lo conoce nadie, no sé qué. Vamos a conseguir mazo pasta. Pues, eh, literalmente funciona como un, 3%, un 300% mejor. Joder, o sea, el, el puto pez de mierda consiguió mil pavos futuro, en una semana. Joder, ¡Un man. pez! <risa> es, es, es impresionante, es impresionante. Xavi, tú que esto es el futuro, esto es el pasado. ¿Qué, qué es crees? Que vengo, estoy viendo cosas absurdas en Netflix antes de darme de baja como todo el mundo, y <risa> me gustó. Sí, claro, ahora estoy ahí alimentándome a, a saco, digo que, que estoy igual la semana que viene cuando ya no me dejen verlo porque comparto con mi familia y no bebimos nadie juntos, pues eh, ya está, se acabó. El tema es que estoy viendo la, esto de Benny Madoff, cuando hubo ese... ese que, de, esa... ¿Cómo se llama? Esa estafa a nivel global sí. que causó sí. la crisis del 2008 con todo. Y digo, hostia, ese pez podría haber sido perfectamente el, el jefe del buffet de este o de la, del, del broker. Por supuesto. Porque todo Ajá. era mentira. O sea, todo era una. Un, ¿Sabes esas, esas pirámides de, de que la gente va invirtiendo y de lo que invierten pagan a los que están sí. invirtiendo? O sea, que sí. todo es una. O sí. es un, las estafas piramidales. Metes al pez y, y igual se hubiesen salvado de, de todo lo que hubo después. ¿Te, ¿Te puedes tú creer que un pez tenga mejor conocimiento de bolsa que literalmente un grupo de gente que se dedica especialmente a ello? Sí, porque esa gente se descubrió que habiendo estafado más de, no sé si fueron 60 billones o a un, una cifra Dios. absurda de dinero, que además eh, fueron engañando a entidades religiosas y a gente que invirtió todo, todo el dinero de su vida. todos los eh, Hubo un abuelito, por ejemplo, que, que, que dejaba todo el dinero de decir, yo ya soy muy mayor, pues dejo a mis hijos tranquilos invirtiendo esto, multiplico por cinco Además, cuando hubo la gran crisis, cuando son estafas piramidales, cuando hay crisis, las estafas piramidales son las únicas que siguen ganando, porque todo es mentira. Ya. Eh, no habían invertido ni un Dólar jamás en ninguna acción Era todo estafa desde el primer día Llevaban años y años encubiertos por todas Las entidades americanas Este pez, yo lo pongo ahí a dar explicaciones Y, y presidente de Estados Unidos en, en dos años O tres, por lo sí, menos sí. Creo que viven menos de dos años, pero bueno Algo se conseguiría de, de, depend, Depende de la especie, no te preocupes no pero eh, A ver, si el ministro de defensa de Noruega Puede ser un pingüino, yo creo que el presidente es es esto. Y, y, esto, y esto no es irónico, esto es verdad mm. eh, De hecho lo, Creo que lo puedes buscar Íñigo, es se llama, es que no me acuerdo cómo se llama Creo que es Sir Olaf. busca Sir Olaf Literalmente Sir, Sir de señor eh, Pero si el, si el ministro de defensa De Estados Unidos puede ser literalmente Un pingüino Yo creo que el presidente de los Estados Unidos Puede ser un pez de hecho, es probable Olaff, que sea antes un pez, obviamente. y así es un poco es la sociedad bueno, americana, bueno. que una mujer. Y lo digo así por cómo son los americanos, ¿no? Porque, o sea, eh, yo lo veo incluso más viable. Me encantaría ver una mujer presidenta de los Estados Unidos, pero creo que esto no lo veremos nosotros en, en vida. Vamos, vamos, vamos Esperemos a examinar sí. este documento. Esto es es esto es, esto no <risa> es irónico, el, esto el es cordal, verdad. El coronel en jefe, Sir Nils Olaf, es un pingüino rey originario de Zodenimburgo que ostenta el rango de coronel en jefe de la Guardia Real Noruega. Es esto, no es, segundo, esto no es irónico. Eso. Esto no es esto no es irónico. Es el segundo. El o, hombre, es, a lo mejor es que una persona se momento. llamaba así. No no, no, no, no, el cargo perteneció al ya fallecido Nils Olaf I y posteriormente a su hijo homónimo Nils Olaf II, dos pingüinos. Dos pingüinos. Los, tí los títulos de su padre. Y les da igual. Esto, esto es absurdo lo, lo mejor de todo es cuando es cuando ves a... a cómo, pues eso, cómo, cómo lo presentan y tal O sea, eh, Íñigo, pincha mi cámara, sí, o sea mi cámara mi pantalla, si sí puedes, por eh, favor No sé si lo tengo, espérate un pregunta A ver si puedo meter tu portátil aquí espérate Es que un... es muy absurdo, eh, os lo prometo eh, Pero a mí me gusta eh, eso, peces, pingüinos bueno, eh, es, de hecho, es lo mejor del es, mundo Claro, el problema sería si los juntas los dos en una reunión diplomática no pues Sería, pues sería antes, impresionante pero bueno Tendríamos ahí un problema Una tercera guerra mundial Bueno, una cuarta Pues la tercera creo que ya se viene Pero bueno Una guerra Es que es, es, es muy absurdo es... ¿Tenem, ¿Tenemos mi pantalla? No, no, no, no tenemos no, no. mi pantalla Vale, pues si, si quieres Busca en YouTube Porque tú buscas el nombre el nils olaf sí. Y ves el segundo vídeo El tercero creo que es Que es en el momento En el que le hacen No es, no es coronación Pero sí vaya En el que le, le establecen el cargo eh, Cómo se oh, hace oh, Delante oh, de la guardia oh, oh, Y ves oh, literalmente oh, oh. Al puto pingüino Saludando a la puta guardia De Noruega <risa> Esto <risa> no es irónico pasar un poco para adelante Pásalo un poco para adelante y pinchalo no, no, en cámara No, no, no, es, está, está claro ¿Dónde es, dónde es? pon, pon, pincha en cámara, pincha en cámara Ahí está Entonces, eh, literalmente, veis que es que es, es que es muy absurdo O sea, es, es muy raro Tú te pones a verlo y literalmente ves al pingüino buen saludo. Ahí está, que, que hace el gesto con la cabeza Que se lleva la, la mano a la cabeza En plan, sí señor eh, Es muy absurdo y luego, muy... se rasca, y, se rasca. y luego se rasca porque es un pingüino claro que sí Es <risa> que no tiene ningún tipo de sentido que esto es impresionante o sea <risa> en fin eh, vamos es muy <risa> absurdo vamos a es esto impresionante porque esto no, esto va, sí. eh, yo cayendo, yo yo eh. yo flipo cada vez que veo estas mierdas. o sea de verdad por favor eh, siguiente presidente de Madrid no sé un un, un ave o algo me da igual <risa> un murciélago ya por lo de pingüino por favor <risa> Vale, volvemos con Electronic Arts Ya no más cancelaciones Ahora justo lo contrario Proyecto eh, corregir, Me vas a corregir siete veces René o René Yo creo que En principio René. René En principio René Pero bueno, que ahora se creen en Razer, Así que en fin <risa> Tú digas René y ya René, Ale. pues dale. Que ahora explico qué es Porque durante el evento Be Behind The Sims Electronic Arts reveló Proyecto René eh, sucesor de los Sims 4, o sea, lo que vendría siendo los Sims 5. Eso es, así. que no lo han llamado así pero nosotros sí. Efectivamente, ahora a partir de ahora va a ser mejor llamarlo Sims 5 y nos ahorramos problemas de pronunciación. Por el momento el juego se encuentra en su etapa de preproducción así que casi nada todavía llevan hecho, pero bueno, ya está, estaría más o menos confirmado. Eh, proyecto Rene apostar, apostará por una experiencia colaborativa y podrá disfrutarse en múltiples, múltiples plataformas. Tenemos aquí apuntado también que la distribución sería como la de Minecraft, o sea, supongo que el mayor número de plataformas posible. Como nosotros. Eh, es, efectivamente, Exacto. nosotros estamos en todas partes. Bueno, esto. Eh, Lindsay Pearson, la vicepresidenta de la franquicia de los Sims, asegura que los desarrolladores de Proyecto Rene están trabajando junto a los equipos de Sims 4 y Sims Mo Mobile, que Sims Mobile no lo he jugado, pero. Yo tampoco. El cuarto. O sea que que <risa> Fantástico Bueno, a ver, quiero decir Literalmente los Sims 4 Si lo quieres tener entero Porque los Sims 4 es gratis Si lo quieres tener entero Creo que cuesta como En, en su momento hicieron la cuenta Más de mil pavos Claro, si tienes todas o sea, las pasiones, Todos los DLC son más de mil pavos Si quieres todas las faltitas sí. Pero como todas las ediciones de los Sims Pues o sea, eso Yo ya. Ya recuerdo cuando salió EA Sims, Sports 2, in the game Los Sims 2 Que aquello era eh, 40, Creo que eran 50 pavos el primer juego Y cada expansión que entonces se llamaban expansiones Eran 30 claro. pavos más sabes cuánto vale? como 20 expansiones ¿Sabes cuánto vale hijos? una oh. skin del Valorant? Una skin para un arma en el Valorant A ver, sorpréndeme 20 pavos Un bueno, pack entero bueno, de skins Que pueden bien. ser voy. 3 o 4 o 5 Son 60 pavos me Precio de, de triple A Precio Joder de más. triple a Para 4 skins Me voy de la vida vale Es, es absurdo, absurdo. <risas> Claro, pero hay mercado para eso Porque si no no sobría Sí, pero es, de... es que me encantaría decirte que Porque yo todavía El del counter lo puedo llegar incluso a entender No, yo no Dentro de lo que cabe O sea, no tienes sentido Tío, pero literalmente invertir en counter es invertir en bolsa claro, O sea, hay, sí, es hay, otro sí. sistema de bolsa Porque los valores fluctúan, pero o sea. en el valorant no En el valorant tú lo compras y se lo compras directamente A LOL, o sea, es que es absurdo Es muy absurdo, tú en el counter Cuando compras esa, con esa pasta eh, Un arma, se la compras a alguien A alguien que le puede se la puede haber comprado a otra persona O se le, le puede haber tocado en una caja Del counter, sí, me da igual, pero como tal El precio íntegro solo lo pagas Si compras directamente cosas A Counter Strike, mm. Que no es lo más habitual del mundo, Suele ir al mercado Entonces, claro. es, es literalmente un mercado de bolsa Pero es que el valor no, va la pasta Toda a Riot, o sea, ya está Bueno, pues, a, pues ah. a lo mejor empiezan a hacer lo mismo Mira, porque me, no, me faltaba un último apunte Y es que René significa Renovación o Renacimiento Palabras que representarían el compromiso por renovar los Sims O sea que igual empezamos a ver tengo miedo, más dinero todavía Tengo mucho miedo eh, por lo que pueda significar renovación o renacimiento para EA Sports ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso puede significar perfectamente Teniendo en cuenta lo que llevamos viendo con Square Enix y con todas las empresas del calibre hace poco Puede significar muy rápidamente NFTs y blockchain Y no me apetece, Uf. honestamente, me apetece cero Xavi, ¿opiniones? Personalmente Si han de renovar Los Sims Lo mismo que lo han renovado En los últimos 20 años Pues soy optimista <risa> Soy bastante optimista con, O sea Bien Estupendo Y ya, Yo una vez que leí Que no sé si era fake O sea La, la fuente era fiable Que decía No con el nuevo Sims No sé pues si era el 3 o, o el 4 O el que sea Y decía No, no, el nuevo Sims no, no no sacaremos DLCs Vamos a sacar un juego ya completo Que era Todo mentira EA e un juego sí, sí, completo es, <risa> Un juego completo O menos DLCs O que iba a ser otra cosa No, no O sea llega a ser, Yo creo que A ver Va mejorando con los años y con las generaciones, como casi todo, pero yo creo que llevamos comprando el mismo juego. los que ya, Bueno, yo no lo he comprado, pero bueno, los que sean ahí super fans. Es FIFA. Y, y es, sí, FIFA también. Gracias. O sea, pero es que está, está corriendo con muchas franquicias de este tipo. Entonces, el, pro, el proyecto René, esto es como el cimpiritione este, que se inventaron la palabra para venderte lo mismo de siempre. ¿no? Y aquí yo creo que, como no se le ocurre mucho, o, o, se, o creen directamente un juego de estos de IA que no tienes que hacer nada. Porque ahora se ha puesto muy de moda estos simuladores de colonias que son buenísimos, pero en realidad si tú… Los juegos Aider, los Aider Tycoon. Sí. O Idle o de IA, que tú pones cuatro casetas y los muñecos van haciendo su vida, eh, está bien, pero ostras, a mí me gusta un poco más interactuar, si para, o sea, Correcto, no. sí. <risa> Básicamente... No, sí, o sea, eh, todo esto empieza a fallar en el momento en el que tú, que ya sé que los Sims directamente es así, pero todo esto empieza a fallar en el momento en el que tú recortas, y esto ha pasado, recortas contenido del juego principal para venderlo como DLC, que eso es lo que hizo, spoiler, Activision Blizzard con Call of Duty. Y ahí fue cuando empezó el declive de Call of Duty Y por eso ahora casi todo el mundo se ha olvidado del Call of Duty eh, Porque hacía juegos muy buenos Pero vinieron y dijeron ah, Vamos a tajar un poquitito de esto Lo vendemos como DLC Y empezaron a rajarse el cuello porque obviamente los archivos del juego Ponía que eso no era así eh, ¿Por qué estamos tan obsesionados con conseguir pasta y no con hacer buenos juegos? Bueno, porque así se mueve la industria ahora Por desgracia ¿Qué esperamos de todo esto? Me encantaría saberlo, pero por desgracia eh, no lo sabemos a pesar de que seamos pres especializada de videojuegos. Entonces, <risa> el día en el que son nosotros saquemos un juego, eh, no, no sé qué coño haremos, honestamente, no lo sé, pero yo, yo creo que todo el declive este... Es que va, va a sonar a vuelo absoluto, pero es que todo el declive este yo creo que empezó con los micropagos ya. Porque empezaron con los micropagos que sí, que los micropagos todavía, todavía son aceptables. Pero en los DLCs ya recortando pasta del juego principal, eh, cantidades ingentes de dinero por objetos, o sea, objetos simples de, de un juego. Y luego ya vinieron los NFTs. O sea, opinión sobre NFTs y blockchain, Xavi. Bueno yo a mí me encanta comprar cosas vaya? que tienen un valor y que en el momento que lo compras ya no valen nada. Eso me, me encanta. O sea es que <risa> es, es, sí, sí, es, sí. esto cuesta tanto. Vale, y lo he comprado. Ahora cuánto cuesta, nada, o, o, o, <risa> nada. o, o menos de lo que o se en negativo. <risa> exacto. Eh, la gente sorprendiéndose por la explosión de las criptomonedas y tal. Oye, pero que ¿qué creíais? Que que con... ya estaba todo inventado y al final aquí eh, lo que ha sostenido un poquito toda esa burbuja ha sido pues esos mercados negros y esas historias que nunca sabremos exactamente. Eh, ...quién ha movido esos, esas cantidades ingentes de dinero... ...en los videojuegos... ...yo creo que un poco el problema vino con las loot boxes ...y con algunas También. tendencias un poquito chungas... Eh, ...yo soy de la generación... ...que sí que algunos juegos han sobrevivido hasta hoy... ...y hay algunos indies que lo están rescatando... ...de las expansiones, ¿no? ...de comparte un juego, jugar 80 horas... ...comparte una expansión que cuesta más o menos la mitad... ...del juego original... ...y te añade 40 horas... ...o sea, vaya maravilla... ...cogerte un Octopath Traveler... ...y, y estarte 100 horas jugando... ...y disfrutando... ...te gustará más, te gustará menos... Pero pero, pero que te da 100 horas es una maravilla. Yo quiero recuperar eso. Y creo que poco a poco se van a dar cuenta, porque los indies están pegando muy fuerte, sí. de que eh, los AAA tienen el gran o grave problema, o es un hándicap, de que tienen que gustar a mucha gente. Para financiar eh, la pasta que han eh, gastado. Y que no se pueden salir del guión, tienen que ser como tal. Y las buenas ideas que puedan llegar a tener, como a la gente quiere lo de siempre todo el tiempo, pues yo fui muy fan, en Call of Duty, que lo has nombrado, uh -huh. del modo guerra. ¿Os acordáis de que el modo guerra del juego de la Segunda Guerra Mundial, el World War II, que tenías que luchar y conseguir sectores, era maravilloso ese modo? Pusieron dos mapas, creo, o tres como máximo. Uh -huh. Era maravilloso porque tenías que ir luchando palmo por. O sea, era, era una batalla brutal, era muy Battlefield, uh -huh. pero oye, era un, un soplo de aire fresco. Sí. Nada, volvamos pues al buscar y destruir. Eh, eh, sea cual sea el título del Call of Duty, un buscar y destruir a, hasta sí. la muerte. Un, un ser tan de ser como una casa. No, sí, sí. sí. sí y sí. pasó además mucho también con el Cold War, que el Cold War era el supuesto Black Ops 5. Eh, nadie se acuerda del Cold War, porque aquí estaba jugando la gente, correcto, al Battle Royale de Call of Duty. O sea, es verdad al Warzone. Al Warzone se ve justo. Todo el mundo jugando al Warzone. Nadie se acuerda del Cold War. Nadie ha jugado al Cold War. Han sacado un con juego que hacks. muy posiblemente deja muchísimo que desear. Eh, para que no lo juegue nadie, literalmente Porque... Claro, es que un Battle Royale es impresionante eh, Y por lo menos el Modern Warfare es el último que han sacado Sí que es verdad que yo estoy viendo que están intentando Acercarse un poco más desde Modern Warfare a, a Black Ops, a la sala de Black Ops Porque están aumentando un poco la movilidad La velocidad del juego también se nota que es más rápida Algo que es más característico de los Black Ops más que de los Modern Warfare eh, Yo estoy súper desconectado de Call of Duty Y eso, que este podcast empezó siendo el podcast del niño del Call of Duty Pero yo estoy súper desconectado del Call of Duty Porque honestamente me estoy quedando por cada fin, vez Me fin. estoy quedando cada vez más con los antiguos Si sacan un, un Black Ops y es la hostia Que lo dudo Porque no puedes superar Un Black Ops 2 Y tampoco un Black Ops 3 eh, Yo soy de la generación Del Black Ops 3 Eh... Si sacan un Black Ops 5 y es la hostia, volveremos aquí a hablar de Call of Duty. Pero es que mientras tanto no, no, no hay no hay manera de poder de poder subir esto. No lo hay. Lo del niño de Call of Duty suena a cantante flamenco. El niño de Call of Duty. Suena a tocar ahora. El telonero de... te, te invito a escuchar eh, los programas 1, 2 y 3 no, no, para no, que no, te no. des cuenta de lo no, que no, era no, esto. No, no, era <ríe> terrible. Era terrible. <ríe> ronoso, no. Bueno, vamos con más cuestiones eh, que va. que oh, vaya, cosas legales, cosas de Íñigo no no, cosas lega no, no, no, no, no son cosas legales Al revés, el tema va eh, de propuestas Y va del Parlamento Europeo Lo que pasa es que como... Aquí no tenemos la, la sintonía de Sariansear, Íñigo, lo siento Bueno, te lo, te lo puedo poner Pero como, como siempre te voy a enmendar un poco la plana El titular dice que el Parlamento Europeo propone Un premio al videojuego anual Pero esto realmente... Tiene muchos matices eh, eh, Aparte que tiene muchos matices Esto ha sido el segundo, la segunda noticia que han sacado sobre lo mismo en una agencia de noticias en concreto porque la primera pasó absolutamente desapercibida la, la noticia realmente es que el Parlamento Europeo ha reclamado mejorar la protección de los usuarios de videojuegos para que haya mecanismos para evitar la adicción y otras prácticas manipuladoras ¿Cómo, eso también lo tenemos aquí puesto, ¿cómo, sí? ¿Cómo se une esto con lo que yo acabo de contar? Pues que el Parlamento Europeo ha, ha realizado un informe en una de las múltiples comisiones que tiene el Parlamento Europeo y han aprobado por 560. 577... No os preocupéis si no entendéis Nada de Votos. las palabrejas que suelta el Ñigo. A favor, no, es muy fácil. A ver, comisión, informe, votar, ¿no? Pues, ya está. Lo de votar es como un videojuego, ¿no? Tienes ahí como unos botoncitos y tienes que dar. Pa, pa, claro, pa, pa, pa, pa, claro, y... efectivamente. O sea, esto es muy sencillo. Entonces, eh. Dentro del informe hay Muchas cuestiones y muchas propuestas Entre ellas pues eh, se demanda Reglas armonizadas en la Unión Europea Para uh -huh. que haya más información eh, Sobre los Videojuegos que consumen Los menores, eh, sobre todo Sobre el tiempo jugado, sobre el dinero emplea Empleado, también se reclama Más transparencia sobre los contenidos Y las políticas de compra de los productos Es decir, lo que decíamos hace un el momento El PEGI, bla bla bla A Aparte del PEGI, el que una persona cuando compre un juego sepa si se va a encontrar un juego entero o se va a encontrar un juego a medias que luego va a tener que completar con con dinero ¿no? activision blizzard vais escribiendo en la cajita ¿eh? por ejemplo eh, también recalcan que la cancelación de una suscripción a un juego Debe ser tan sencilla como darse de alta Y que las políticas de compra, devolución y reembolso de los videojuegos Tienen que cumplir con las normas de la Unión Europea Yo he de decir que la única suscripción de videojuegos que he tenido Bueno, miento, dos He tenido dos, el Plus y el Game Pass Pero quiero decir, el Plus era de comprar tarjetita y mete el código Entonces cuando terminas el código, eh, ya está Le van a dar por culo, 12 meses, 12 meses, lo que sea Pero el Game Pass que sí que es de renovación mensual Yo he de decir, a favor de Microsoft Que el Game Pass el darse de baja es más fácil que darse de alta no, no solo no es igual de fácil sino que lo es más aún y además de todo esto en este en este informe eh, han reconocido que los videojuegos son una parte crucial del ecosistema cultural y creativo vamos a dar datos para respaldar gracias eso. por reconocer eh, son más del 50% del valor añadido del mercado global de contenido audiovisual en la Unión Europea esto lo dice el Parlamento Europeo eh, dentro de todas estas iniciativas que, que ponen eh, dentro del texto una de ellas efectivamente es la organización de unos premios anuales para reconocer a las empresas desarrolladoras de videojuegos que muchas mm. de ellas son pymes y su aportación al mercado con el objetivo de que se promuevan videojuegos que respeten los derechos de los consumidores que tengan un impacto positivo en ámbitos específicos pues como, por ejemplo la educación o el desarrollo de capacidades y también, ya por último, en este texto Que es extensísimo Y tiene de todo sí, básicamente. Se recalca la importancia de los videojuegos Me En la muy mucho de salud ello. mental eh, Que en momentos como el confinamiento Proporcionaron alivio Y eh, permitieron interactuar a distancia Que esto, aparte de los videojuegos en concreto Es una de las cuestiones que, que bueno que, yo creo hubo, que hubo otras mismo, cosas claro. compañero que proporcionaron también alivio durante el confinamiento pero no explicaremos qué y sobre todo en cuanto a los videojuegos que salvaron vidas y esto sí que es cierto y es muy serio esto, con esto no hago broma leí recientemente un chico que explicaba o una chica que explicaba su caso eh, en inglés en un tweet y en instagram de que gracias a, Fla, a Black Flag de acuerdo eh, estaba muy agobiado agobiada no recuerdo si era chico o chica pido disculpas y estaba con pensamientos incluso de suicidio cosas muy graves eh, el juego hizo que se metiera en la historia de tal manera, compartiera esa experiencia con amigos, con amigas. El videojuego eh, antes decía, no, es que aísla, cuando no eran épocas de internet, cuando era ya. tal, decíamos no, es que la gente no sale, es que la gente tal. Eh, el 90%, 80-90% de mis amigos son gente que he conocido la mayoría a través de las redes, a través de incluso de redes de consola y demás, uh -huh. y oye, y es, un, es una forma maravillosa de conocer gente y compartir eh, experiencias que de otra forma, pues... Correcto. Eh, bueno, Cabalgar en un dragón creo que sin tomar nada va a ser complicado hoy <risa> en ¿no? O viajar en el tiempo, entonces creo que es una muy buena experiencia e incluso juegos que es, tienen un componente, obviamente, de... de ¿Cómo os diría? De, de agresividad o de lucha y tal. Eh, Assassin's Creed tiene un modo de turismo por el Egipto mm. de época y eso es maravilloso, eso es una pasada. Sí, sí, completamente. O sea, a mí realmente me hace mucha ilusión que nos que Bueno, que nos, digo, digo nos como si fuese yo parte de esto Pero sí, dentro de dentro del asunto Que la industria de los videojuegos finalmente se reconozca Porque sí que es verdad que sobre todo para la gente boomer Que por desgracia, por desgracia Muchos se quedan con lo que quieren Y bueno, gente joven también, pero aún así eh, Y el periodismo, yo lo siento Pero sí que es verdad que en muchos espera, casos... Espera, que, que va a sentar cátedra él como prensa especial. Él como prensa de videojuegos. Eh, va a sentar cátedra. Yo he visto eh, noticias en televisión y, y en medios de prensa escritos y demás, tanto digitales como, como de papel, eh, que en muchos casos se ha puesto a los videojuegos en una posición muy, muy mala, porque yo lo siento, pero no deja de ser una alternativa de ocio. Eh, entonces... Al, al ocurrir esto, sí que es verdad, se ha puesto a servicios de suscripción, a, como Netflix, como, como Disney+, Plus, me da igual, a servicios de suscripción pero también de videojuegos, como el Game Pass, a videojuegos, a consolas, se los ha puesto en una tesitura malísima y no se estaba reconociendo que efectivamente, yo lo siento, pero el 50% del contenido audiovisual que se consume son videojuegos y eso es más incluso que, que televisión y radio juntas en determinados casos. Sí, sí, sí, sí, sí. Hombre, sí. -también hay Entonces me hace mucha ilusión que se reconozca También hay que decir que efectivamente cuando el Parlamento Europeo se pone a hacer un, un trabajo con pues las comisiones, hacen un trabajo riguroso y efectivamente si se han puesto a mirar esto es porque es una cuestión importante a, a nivel europeo independientemente de que luego la, vis la imagen que tiene la población de, de lo que se hace en Europa sea un poco me pero estas cuestiones Pero hay datos son, que lo respaldan Son importantes Y hay datos es? que lo respaldan Son importantes y ya Además de, de... O sea, no es solo el, el titular y el, el premio al videojuego sí. anual, que es, que esto no es lo importante. Normalmente cuando hay algo de esto es que hay eh, unos mecanismos en la Unión Europea para fomentar ese tipo de sectores. Entonces, el eh, que se plantee esto es una buenísima noticia. Realmente sí. Eh, becario, tú que nos no, tienes que comentar. No, nada, no, estaba pensando que... Claro, la imagen está del, del videojuego como es que es malísimo porque no sé qué. Sí. Yo creo que viene un poco de que al principio, pues, cuando empezaron ya en las películas... Bueno, en, en cada historia de historias cuando se nos ponía la imagen del friki, era el, el friki eso, asocial, que el día con videojuegos, sí. tal. Entonces, ah, era eh, libros pa eh, para intelectuales. Televisión era como, wow, venías del trabajo, he producido todo el día, me merezco un descanso. Pero videojuegos era porque no tenías nada que hacer, porque... Correcto. Claro. Era porque no eras era un problema. aislado de la vida. Claro, pero era yo No tenías que... amigos mm. y no salías de casa. Sí, y los y... los juegos de rol éramos la muerte. O sea, Efectivamente. Hostia, hostia Efectivamente. que sí. O el daño San Dragons y todo, unos frigis madre un mía. El caso de asesinato, el asesino del juego de rol uno. Joder, uno, eh, que, que, Y, y el, el único, ¿eh? Porque mira que, que, que se jugaba a juegos de rol y tengo aquí libros y mira que hay libros, de, de, de, de, en fin, hay de todo, ¿no? Sí. Pues eh, los juegos de rol eran la muerte y era el precursor de lo que luego pasó con los videojuegos. Un poco fueron de la mano. Uh -huh. Se olvidaron de los juegos de rol porque pasaron como de moda, que aún se siguen jugando. Uh -huh. Y claro, tú puedes jugar en, en videojuegos a rol. De hecho, tú, eh, eh, pues bueno, te metes en el rol de un personaje y lo vives. Incluso te puedes hacer un avatar Ostras, pues, Que no difiere tanto de lo coloca. que hacemos en videojuegos correcto claro, Se volvió loca la gente con, con el tema de los videojuegos Y, y bueno, en fin eh, Sí que es verdad que pueden generar eh, trastornos pero, pero es que como cualquier como otro sí, Como es, Quijote, es, que se trastornó, se trastornó Con libros que eran tan intelectuales, tal eso Bueno, aparentemente es así No, no me lo he ido el Quijote El Quijote no lo llegué a conocer Pero me he dicho que era buena gente no, no, no, Sí no, no, parecía no, no. majo, pero, sí, pero, en las fotos Pero esto es así, es decir, cualquier cuestión Que asociemos con, con un abuso Es perjudicial, o sea, da igual por qué rama vayas Porque últimamente también está muy de moda Esto del de el desengancharse Y desintoxicarse del móvil eh, A mm. ver, quiero decir las, las... Es, es, es que es muy gracioso Voy a rajar un poco, ¿vale? Venga, va Voy a poner, Aquí viene Íñigo. Voy a poner mi cámara y, la rajada. y... Vamos a pasar un poco. A mí me hace muchísima gracia que las empresas que están financiando campañas, véase, levanta la cabeza a tres media, que está financiando una campaña en concreto. Ojo que están, ojo que están, nombres. Para eh, fomentar el uso responsable de las tecnologías y tal, que está muy bien, esa misma empresa te pone todas las noches, durante dos o tres horas. Eh, un programa en televisión de un casino online eh, bueno. Y esto no está no es, no es tontería vincularlo Porque es que mmm, Una de las mayores o sea Dentro de las adicciones modernas Una de ellas, una de ellas eh, Es el tema de los móviles Y de los videojuegos Pero también eh, es que la ludopatía lo pasa por mucho Entonces sí. eh, Un poquito de coherencia Si vamos a empezar a analizar cuáles son las adicciones que hay y a fomentar campañas en contra de esas adicciones, quitamos esos contenidos y ponemos a la noche pues series antiguas, pero no pingüino. el casino. Lo que pasa es que o un pingüino, un ardero, o el puto pingüino, así. Entonces, en fin. De verdad. Y, aquí, y de, verdad, aquí de verdad. y hasta aquí la rajada. Y hasta aquí la rajada. Esta una rajada, por cierto, que estaba llamando una productora importantísima para ficharnos a todos. Se sí, sí, ha escuchado sí. y ya no hay... <risa> Da igual, o sea, quiero decir Yo voy a seguir ganando mi sueldo Con lo que hago, porque la integridad <risas> Es, es mucho más importante que el dinero Y porque la prensa especializada de videojuegos cobramos, no se vende, cobramos no se vende. Y porque cobramos el doble cada año 0 por 2 sigue siendo cero Hablar por vosotros Que a mí si me viene con un buen cheque Aquí, vamos porque... no, no, vale. Vendido, vendido Pues os voy, os voy a decir que, que me gusta todo esto que están planteando Y que estoy a la espera de que den más, más matices sobre esos premios Porque hay muchos matices que me falta de ver Así que cuando tengamos más datos No se preocupen que se los traeremos esto viene un poco... Perdón, quiero un poco ay, ay. Por, lo de, por lo de los Oscars, ¿no? Que se solicitaba unos Oscars de los videojuegos en, en Europa o algo... O sea, hubo una noticia no hace demasiado y luego ha venido a desembocar en esto de que es, no, es que están los BAFTA, no, no, queremos unos Oscars de los videojuegos. O sea, eh, una gran ceremonia que encumbre a, a, a, a esta industria de forma definitiva. Pero quiero es decir, ¿esto va a ser tipo Eurovisión de pero si na, es solo wow. de Europa pero o la Australia? O... No, no, no, no, no, no. Quiero decir, eh, la le, en concreto la Comisión Europea, que es el, el órgano, el, el gobierno de de Europa, eh, cada año da premios a diferentes eh, sectores, pues dentro de lo que se ha eh, visto que es importante dentro de Europa, sí. pues por ejemplo, Europa, solo Europa, eh, sí, sí, Europa o sea, quiero decir, Unión Europea Vale, vale vale entonces bien, eh, okay. son ellos los que deciden cuál es el premio que se da y hay premios de periodismo hay premios de escritura y tal o sea esto aparte de la industria mientras es la no es Europea... igual de comprado que Eurovisión me vale no es Uy, joder, estás pidiendo... eh, ¿qué, qué cuánto mientes de verdad o sea, mentir la prensa sí, de videojuegos miente mucho Eurovisión está compradísimo no es verdad no es verdad no sí es sí verdad. que los... pero bueno que no vas que no es nada relacionado con la industria la industria de hecho también Podría ponerse las pilas para Para esto, pero es cuestión De la Comisión Europea y ellos decidirán Lo que quieran decidir y premiará Lo que quieran premiar, sin más Muy bien pues bien. Eh, De todas maneras, buena suerte para llegar a los Game Awards <risa> Ha sido gracioso porque justo cuando estaba preparando este guión, yo he dicho: Ah, vaya, noticias sobre eh, PlayStation reduce la producción de PlayStation VR2. Y eh, luego, siguiendo buscando, he encontrado un. Sony desmiente que esté planeando reducir la producción de PlayStation VR2, lo cual está muy bien. Eh, entonces, esta semana se ha publicado un artículo en, en Bloomberg, eh, que es un medio de prensa, vaya, eh, como nosotros, que mencionaba un recorte en la producción de, <risa> de PlayStation. Ellos no son especializados en eh, videojuegos. Efectivamente, que mencionaba un recorte en la producción de PlayStation VR2. Eh, el artículo firmado por Takashi Mochizuki, bien... Indicaba bueno. que do, de 2 millones que se esperaban, ahora se preparaba la mitad, un millón de unidades para este primer trimestre eh, Sony ha asegurado que ve entusiasmo en los fans de PlayStation por el inminente lanzamiento Que incluye más de 30 juegos eh, como Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain y Resident Evil Village, entre otros Conclusión, que una mentira como una casa eh, Además, se espera que se lancen aproximadamente 37 juegos adicionales durante la ventana de lanzamiento de PlayStation VR 2 eh, las gafas en cuestión Saldrán a 600 pavazos en España 650 en un pack Con el Call of the Mountain eh, Y Bloomberg hablaba También de bajas reservas del dispositivo Que habían llevado a la compañía a replantear Sus expectativas comerciales Algo a lo que ha venido Sony y ha dicho jaja, Tremendo triple has tirado, crack eh, Se supone que están buscando eh, no, no tengo el dato exacto, pero vaya, que quieren reducir muchísimo eh, la ventana de tiempo en la que se vendieron las mismas unidades de Precision VR Es decir, si ellos vendieron un millón de VRs, no me sé el dato, me lo voy a inventar, en un año, aquí esperan hacerlo como en un mes O sea, que están yendo eh, a saquísimo a conseguir ventas como, como churros, vaya No sé exactamente cuántos tiempos son, pero sí que, que quieren reducir el tiempo en el que venden la misma cantidad de unidades eh, Yo creo que salen muy caras o sea, es, esa es mi observación Yo creo que si quieres vender tantísimo No puedes venderlas tan caras Porque cuestan más que la consola O sea, nos estamos planteando ya En que para tener la consola y los periféricos Me tengo que gastar ahora mismo del tirón 1.050 pavos O sea, mmm, se nos va un poco de, Miento, 1.150 pavos Se nos va un poco de la mano Se nos va un poco de la mano, Xavi yo, a ver, mi curiosidad va un poco más concreta hacia qué herramientas ha usado Sony o PlayStation concretamente para saber que hay ese, ¿cómo le habéis llamado? Eh, euforia, No, eh, había... Entusiasmo, el, el, el, entusiasmo, entusiasmo. Que han hecho una encuesta telefónica, han llamado ahí a 200 personas y han hecho ahí una estadística. No, van, bueno, igual, hola, igual que yo creo que días. ha sido parecido a EA diciendo que, que es que no cumple la visión de la compañía parecido. Pero, pero, ¿ven entusiasmo en dónde? O sea, que van, abren la ventana ahí para que ventile un poco la oficina de PlayStation y ven gente con entusiasmo. Mira, es, tienen entusiasmo. Eh? Será por nosotros, eh, claro. Claro, ¿cómo evalúas? Tienen un aparato en plan, yo qué sé, Rick and Morty y, y evalúan el entusiasmo en el ambiente. No, estamos al 50% de estudio de entusiasmo. O sea, yo no acabo de entender ¿Qué valor tiene lo de entusiasmo? Es como la frase mítica del troll de sobrevalorado. Eh, con eso puedes responder a cualquier cosa. ¿no? Es sí, sobrevalorado. Sí, sí. Entusiasmo no significa nada. O sea, son palabras que no significan nada y que no dan ningún dato. La industria pero de los AAA cada nada. vez nos está vendiendo más palabras de humo. O sea... Oye, que no vais a vender. No, pero vemos entusiasmo. Mi abuela está contenta de haber hecho unas galletas esta tarde. De vemos entusiasmo. <risa> no lo sé. Llego clipeame esto por favor Es, es absurdo eh, Becario, ¿tú qué opinas al respecto? Eh, a ver, tengo antes de nada una duda eh, Venga, solo una No, solo una, una duda Hace poco probé unas gafas, La primera vez que probé en mi vida No recuerdo cuáles eran, igual eran las Oculus o algo de estas Pero yo no sabía esto y era, funcionaban como consola por sí mismas Las cuerdos Estar alone, sí Pues eso, pues esto no va a ser por sí mismo. La, la, no, la, no, no, o sea, el, no. Las VR2 la no. 100 euros por un Las VRs ¿no? funcionan con la Play 5. Es que ¿No? es la gracia. Son, son precisamente, esa es la gracia que tienes las PlayStation VR y las VR2. Las VRs son para Play 4. Las VR2 son para Play 5. Y ahí se queda. Y ya, joder, pues 600 euros. Y ahí se un queda. Un pasarse. Teniendo me en cuenta que, que las PS2 son 300. Por el cable de la VR puedes jugar a la combo un poco. Okay. ¡Qué, qué, qué, qué <ríe> bien! Ahí está el entusiasmo. <ríe> Eso es. ¡Ja, <ríe> Vamos a hacer ejercicio, muy bien chicos Es que eh, eso de estar con un cable enganchado ahí no es como. Bienvenidos estar. al ya. Ring Fit Adventure pero analógico Es verdad, claro, además va a haber un cable Claro, porque yo estoy jugando claro, sí, con la sí, capa de sí. estas era, Sí, las cosas que yo creo eran, sí Y eran inalámbricos y digo, menos mal, porque estaba dando unos manotazos yo Que, que digo, me voy a matar a alguien, sí, sí, sí. y me voy a matar a mí mismo Y si me das un cable, o sea Sí, correcto, Pasa, Joder. a matar a alguien, pero con razón yo, ya, Pero mismo. por ahogamiento, aproximadamente. Exacto, te puedes romper ahí en el cable y... 4D. <risa> <risa> ¡Qué inmersivo estás ahí ahogándote! <risa> ¡Qué buena sensación! <risa> Joder. Esto es impresionante, esto es no, absurdo no. no, y además eh, la, la última línea de aquí, los apuntes que tenemos que Me encanta porque empieza diciendo eh, Bajas reservas de dispositivos O sea, eh, acabamos de... estamos recuperando la Play 5 Ya volvemos con el siguiente producto Y también hay bajas reservas, o sea... A ver, quiero decir, está sacando unas gafas Uber Literalmente de cable a 600 pavos pues, ¿Qué pues, esperas? O sea, vaya hostia Quiero decir, cuando. Es, es igual que cuando. Es igual que cuando vino este Sony y dijo. Nah, no vamos a subir. Ah, no, miento. Cuando vino Microsoft y dijo. Nah, no vamos a subir frente a PlayStation. No vamos a subir el precio de nuestra consola. Also, dos meses más tarde, el mismo pibe que lo había dicho. No podemos mantener estos precios para siempre. O sea. Se lo piensas bien. Es, es, es que es absurdo. O sea, últimamente están haciendo con nosotros lo que quieren las AAA. Las pero, pero bueno, aquí, aquí estamos. O sea. Aquí. El problema viene a ser que, que si la gente no tiene Play 5, ¿cómo va a tener VR 2? Correcto. Claro, es decir, si... Correcto. ¿cómo? ¿Cómo voy a pagar? No sé, es que es que si no tengo la donde ha de funcionar, ¿cómo voy a comprarme una rueda si no tengo coches? O sea, yo es qué que... sé, coge, coge a tu pez y ponlo a invertir en bolsa. Claro, es decir, ¿qué, ¿qué hago? Si, si ya no hay Play 5, la quiero reservar. Además, en, en Amazon, no sé si bueno si vais a patrocinar esto, yo no soy del programa, lo podéis patrocinar, ¿eh? Gaming Room, maravilloso. Pero si en Amazon tú miras, incluso hay anuncios que ponen, oh, el precio original de la Play 5 eran 800 euros. Ese, ese anuncio lo he visto yo en, en, en prensa no especializada pero generalista le no, últimas unidades al precio original que eran 700 euros la consola sin, sin juegos o sea estafa total y luego si vas a Amazon y buscas un poquito más abajo pone al precio original por 500 o 550 porque subió 550 y, ahora sí sí y está eh, pone eh, lista de espera o sea, tú, ahí haces clic y cuando hay disponibilidad te avisan pero si la quieres ya por el, con el ansia viva sí que puedes claro y si te vas a una tienda de segunda mano por 600 creo o 650 50 la tienes eh, claro esto es relativiza relativizar las cosas si tú ahora te vendes eh, yo que sé un par de juegos tal tal y, y esa diferencia de precio un poquito más cara de segunda mano la pillas pues tampoco es tan caro pero es que es que en fin, que es una consola que no puedes conseguir eh, a precio normal, que te lo venden con packs que tampoco tiene sentido y un periférico que te cuesta más que la consola. Sí, tampoco ahora, ahora cada vez más es, es más viable encontrar la Play 5 como tal sola, pero, pero aún así que, sí, que sigue, siendo, sigue siendo muy complicado. Eh, pero que si no, si quieres te recuerdo cuando salieron las gráficas de serie 30 de NVIDIA y se agotaron en eh, menos tiempo de, no sé, o sea, se agotaron en milisegundos y luego veías a gente vendiendo 15 gráficas por eBay, 15, 30, 80 a 3.000 euros. Euros fácilmente yo, yo he visto 30 noventas a 10.000 euros eh, en Ebay 10.000 pavos por una gráfica O sea que ahora mismo estará 1.200 creo que está Creo que es su precio original de salida más o menos eh, Absurdo, completamente absurdo No tiene ningún tipo de sentido pero bueno, con esto vamos a cerrar el apartado de noticias Vamos a pasar horas rápidas Vamos a despedirte aquí, Xavi eh, Gracias por habernos acompañado en este programa Esperamos tenerte en un futuro también para, para comentar más cosas Porque nos has dejado unos chistes muy bonitos, muy guapos, la verdad ¿Así? No marca de la casa? Ha sido así porque Ahí sí Ahí está, ¿Marca de la casa? Eh. Exacto, no hemos hablado de The Last of Us, pero súper recomendable. Es verdad, es verdad. Es increíble, solo tengo que decir eso. Perfecto, pues ahí, ahí lo tenéis, que también lo hablamos en el, en el episodio anterior y, y quería preguntarle yo, yo su opinión. Así que nada, Xavi, eh, os error. recordamos, sector gaming en eh, todas, partes, <risa> todas partes. Todas partes. <risa> <risa> como, como gaming room, en todas partes, ya está. Exacto, en todos los sitios donde hay cosas buenas, ahí estará gaming room y también eh, sector gaming. Ahí está. Eh, y esperamos tenerte, tenerte en un futuro. Gracias por pasarte eh, y un saludo cuando queráis. Un abrazo. Pues vamos ya con las noticias rápidas y comenzamos hablando de que, uh, la atracción de Mario Kart en Super Nintendo World, en el Parque Universal Studios de Hollywood, eh, va a tener restricciones de peso. Yo creo que esto es un poco obvio, Borja Porja bueno. gracias por la noticia. Eh, de nada, eh, yo lo digo en su nombre, de nada eh, El parque no va a abrir oficialmente hasta el 17 de enero, de febrero perdón Pero desde hace más de un mes se puede acceder a la zona Y eh, en concreto en una de sus atracciones más llamativas que es Mario Kart's Bowser's Challenge eh, Por temas de mm, diseño de la atracción Correcto. se ha limitado la entrada a las personas que tengan más de 100 centímetros de cintura no, no por peso No por altura Sino por tamaño de cintura Ojo cuidado Que digo yo ¿Habrá ahí gente con un metro Para medir? No no lo sé No entiendo Hombre eh, Eso hay veces Que se puede ver Un poco así imprevista Pero en, fin. en cualquier caso eh, Yo supongo que Por el revuelo Que han generado Entre comillas Lo eh, modificarán Lo modificarán Y pondrán otro parámetro Porque bueno, en fin eh, Es un parámetro pues, de, O sea De alguna forma Hay que limitar Que tú puedas entrar En la atracción Y no sea la de Uy he entrado Ahora no salgo Aparte de eso, eh, pues pondrán otro criterio y tendrán que aplicarlo igualmente Porque hay que aplicarlo, porque esto es así, esto funciona así Seguimos con Sony, que afirma que el 30% de usuarios activos de Playstation 5 Ojo cuidado, nunca utilizaron Playstation 4, nunca jugaron en Playstation 4 Esto significaría que 10 millones de usuarios Porque actualmente Playstation 5 tiene cosa de algo más de 30 millones, creo que son 32 millones de ventas 10 millones de usuarios de Playstation 5 nunca jamás han jugado, al menos no de comprar, una Playstation 4 bueno, a ver un poco el objetivo de las nuevas consolas, también te digo. También pero sí, un, un, un poco cambiar, cambiar de aires. No, suena muy sí, raro. O sea, también hay que decir que ha habido un poquito de tiempo entre el Play 4 y Play 5, entonces lógicamente también hay un relevo generacional. Pero es que es muy turbio, ¿eh? 10 sí, sí. millones de personas sí, que bien. no han tocado una Play 4 en su vida. Uf, pues, Impresionante. Haría. Joder. <risa> Pasada. Bueno, y para terminar, eh, anuncia Konami que la saga Metal Gear ha vendido casi 60 millones de copias. Que no eh, son pocas ya, ¿eh? Es un rato de copias, sí. Me Metal también Gear con nuestro querido. querido el, el querido Fumao. El Fumao. <risa> el Fumao. <risa> el Kojima. Kojiman. Eh, eh, bueno, a ver, también es verdad que la saga. Eh, no me acuerdo cuándo salió el primer juego, pero mediados de los 90, finales, puede ser. Puede o sea, que, que lleva sí. ya un tiempo ya. Puede que sí. O Se ha tenido tiempo, así que yo creo que bastante bien, pero sí, es una barbaridad de números, eso uh -huh. nadie lo va a negar. Ahí está. Eh, y dicho esto, vamos a pasar ya con la entrevista. Volvemos con las entrevistas, gente. Y vamos a pasar ya porque tenemos a nuestro entrevistado eh, aquí esperando para entrar. <risa>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 ¿Para ¿cómo a la mesa Ay, hoy, ¿no? ya, ya, eso, eso justo te ¿Cómo? iba a decir, eso ¿Cómo? justo te iba a decir ¿Cómo estamos? Pues ¿Cómo nada, estamos? Eh, hasta que ha terminado? llegado este, este episodio 60 un, un poquito especial sí que es verdad que ha sido Teniendo en cuenta que el episodio 59 no llegó a una hora Y ahora nos pasamos de una y media Pues bueno, si habéis llegado hasta aquí, gracias es la manera rápida de decirlo. Eh, agradecimientos para todo el mundo, como siempre. Miquel, por producción. Miquel siempre va primero, ¿eh? No, no, no, no me lo ha dicho, pero siempre va primero, ¿eh? está, está, está, está bonito, está ahí potente. Íñigo. Eh, por, por estar aquí, porque si no, esto no sale. Porque ya, ya vimos en el programa anterior que ponerme a a los mandos es peligroso. No, es, es, peligroso, es peligroso. Es muy es peligroso, peligroso, correcto. Eh, becario, sí gracias por venir. Nada, hombre. <risa> esperamos tenerte más veces. Para estamos. Es, es, es muy bonito cuando ven. Banquillo eterno. Ahí está y, y Xavi, que no está aquí con nosotros porque lo hemos despedido antes, pero también desde aquí, un abrazo. Y, y también en una futura edición, te esperamos por aquí de vuelta. Eh, y por de los últimos ya, eh, José Luis también, por, por la. Entrevista que nos ha dado. Sí, eh, está esperando tener Skype. Está eh. esperando en Skype yo, yo perfecto. Creo que te va a decir un par de cosas porque le ha sacado ahí el titular uy, a uy, uy, cuidado. Pues va nada. A decir un par de cosas, <ríe> sí, sí. Muchísimas gracias, José Luis, por, por estar hoy con nosotros también. Eh, y por último, a vosotros, los oyentes. Ah, coño, no me he empanado. Estoy, estoy ya contando los agradecimientos. Esto parece un evento, esto parece un evento importante y todo, eh. Os agradezco a todo el mundo aquí. Venga, termina, eh, termina. A vosotros, los oyentes, por acompañarnos durante 60 programas que llevamos. Esperamos que sean muchos más. Y os recordamos que tenemos también una meta de suscriptores Para que Mikel haga la, la segunda parte Del Monkey Island eh, Y José, que te echamos de menos, vuelve coño eh, Así que no Mucho más, más noticias, eventos Curiosidades y entrevistas como ya nos conocéis Dentro de muy poco, nos vemos